Hola, ¿qué tal queridos amigos? Cordial saludo, feliz día Vamos a iniciar nuestra jornada Dándole gracias a Dios en la presencia del Señor Cada uno piensa en un momento En todo aquello por lo cual le da gracias a Dios Estamos vivos, vamos a nuestro trabajo Tenemos nuestro alimento Esto y muchas otras cosas más Nos mueven a decir gracias Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos Señor Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Bueno mis queridos hermanos Hoy en la liturgia Celebramos la memoria Del de Beato Gaspar Páez Perdomo Ayer lunes celebramos la memoria Del Beato Pedro María de La Plata Hoy La memoria de nuestro Beato El Beato de Tello, que nació en Tello Y que fue mártir en España, en Barcelona, en esa cruenta guerra civil movida por corrientes ideológicas. Hoy le damos gracias a Dios por el testimonio de este muchacho. De aquí en nuestra tierra, de estos lugares áridos, secos, de aquí ha brotado la santidad. De pronto brota un beato, decía Monseñor Hernando Rojas, que en paz descanse. Este beato que nació aquí en nuestra tierra, que se crió aquí y que en un momento de su vida... Decide ingresar a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, enviado a España, donde en la época de la guerra civil, muere Marte. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Te pedimos, Señor, la fortaleza de la fe, que es el Beato Gaspar, interceda por nosotros. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a meditar hoy el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículo 18 al 21. En aquel tiempo decía Jesús, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto y los paros añaden en sus ramas y añadió. ¿A qué lo compararé comparar el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en tres medias de harina hasta que todo fermenta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos. Pues la palabra hoy es clara. El reino de Dios chiquitico. A veces... El maligno como que nos asusta, nos creemos bien chiquiticos, pequeñitos, pero hoy la palabra dice el reino de Dios se parece a ese granito de mostaza, se parece a, a esa pequeñita semilla pequeñita, pero que tiene un poder, una fuerza que transforma, a una fuerza gigante que Dios hermanos, eso es la, fe, esa es la oración, ese es el reino de Dios, pareciera insignificante, pero el poder, el poder es inmenso. Que el Señor Todopoderoso nos llene su gracia y su fortaleza. Que Dios los bendiga, los guarde y los proteja. Feliz día para todos mis queridos hermanos.